Bro, pero saltamos pronto, ¿no? Puede ser. <risa> Un tío. No, bro, me he cargado. Me he cargado uno y Daniza se ha cargado otro y ahora quedaba uno nada más. Y yo. Ya no ve. nada, chicos, palabra, equ bueno, equipo ¿sí? muerto, Equipo muerto, no pasa nada. Claro, no. había dos abatidos. Te pues. por... <risa> va por tu derecha. Uy, no me dejó. Por usar. medio. Medio, de la izquierda. <risa> Me voy con mommy. <risas> Nada, me disparan desde la ventana. Bro, bro, bro, aquí hay gente. <risas> y aquí. Está en la zona peligrosa, eh. Nada, da igual. ¿eh? Nada, loco. Bastante que le he pegado todo un Mira, Y Ah. Ahí está. Son dos, son dos. Han tirado armamento, eh. Vale, vale, vale, el campeo, eh. No puede ser, tío, que ha abierto el paracaídas, hermano, de verdad. Esto ha sido muy buena, eh. Pero, tío, que ha abierto el paracaídas. De verdad, esto es increíble, tío. Encima no puedo bajar. Esto es asqueroso, tío, lo de este juego. De Abro por. el paracaídas y nada. Toma, te doy una placa Échate, échate ah. Ya, ya, tengo más Me cargo ahora Yo, no yo lo he visto copeta, de eh. la cámara de de además y, y cuando lo veo que estaba cayendo muy rápido y no abría el paracaídas, digo Espérate, aquí algo falla, eh Está aquí a la derecha, estoy escuchando uno, eh Sí Le he dado, eh otro, otro aquí. Qué buena, bro. ¿Este que estaba aquí te lo has cargado? ¿Este que estaba aquí dentro? Sí. Sí, sí. Vale. Pues necesito un arma en condiciones. Estoy escuchando más pasos de la cuenta, eh. ¡Tíralo! ¡Otro, otro aquí detrás! Y yo, me remata en vez de dispararte a ti Hay otro más, ¿eh? hay otro más Pero ni me de nada Eso es lo a intentar. O sea, me remata a mí antes de dispararte a ti, espectacular, ¿eh? Aquí, ¿eh? Vale, le he visto, está entrando la caseta amarilla, ¿eh? Está entrando la caseta amarilla, ha entrado de hecho. MP5. Me dispara otro. De arriba. Enemigo desciende sobre la zona. Está ahí arriba. arriba ¿eh? Uno ha craqueado, casi abatido. ¿Otro que lo he reventado? No, Dani Hermano, sé es que cuando he caído ahí el serp está... Ah, tío. Ah, tío, que pesado, de verdad Me pilla de Voy ¿Puedo intentar subir con el MP5? ¿Cuántos son? Son dos. Otra vez batida No, no, no. Están en el tejado, eh. En el Pero acá hay otro. Mira, me ha, dado la, me ha dado la kill. Me ha dado la kill de ese. Porque el otro se habría tirado y no le da tanto de llegar o algo. Aquí había otro, eh. A ver. ahora no, no. Ya no. No me sale en el rodaje, eh. Voy a pillar ya el sniper, tío, de verdad. Yo llevo kilo y MP5 que me encontré en el suelo. ¿Pero dónde? Otro aquí, otro aquí, otro aquí. Tengo otro aquí a la izquierda. Buah, wow, te lo he dejado, vamos. Fresquito, Hola, gracias por el dinero para reanimar, Dani. Vale. ¿Qué cojones? Se la ha salido. Se la ha vuelto a caer. Y justo me había gastado el dinero para reanimarle, tío. Espectacular. Vamos, estamos en una partida de tríos, así que. Pues nada, bro. Dos contra ti. Está uno cogiendo el suyo. Dos. Vale, le puedo matar, eh. No creo que es una batida. Nada, increíble. Me ha pegado un mi paso. Reanímame antes, reanímame antes. Sí, sí, sí. Uno está batido, eh. Eh, tiene, eh, Increíble, de... me ha apuntado. E instant me ha abatido. Acaba de bajar uno con un helicóptero aquí detrás nuestra. Traqueado. Ha batido. ¿No corre? ¿Hacia dónde? ¿Dónde ha batido? Y los está ahí dentro, ¿eh? Bro, un tiro Está un tiro, tío No me quedan balas eh, ¿Han matado al que está aquí delante? ¿Un armamento Vale, qué bueno Bro, es que llevo 8 kills Aunque tú llevas más daño eh. que yo con 7 kills Eh, eh va uno ¿eh? Ha cogido el coche ¿Cuál es su intención? Viene hacia aquí ¿No ha valido? No. Mira, ahí va un MP13. ¿Eh? Ah, no, coño, que es el coche. Me cago en. Casi el coche, es el coche. Corre, bro, la zona. Otro coche aquí, le disparan. Este MP5 es mejor, tío. No, esta MP5 no lleva silencio 2. Vale. Lo he cogido, lo he cogido. Voy contigo, eh. Han, tira han tirado de aquí. Aquí a Me la disparan, derecha, ¿eh? me disparan, me disparan desde arriba. ¿Desde arriba de dónde? De arriba del monte. Ah, lo veo. Nada, nada, me revientan. Me ha batido. Hemos jodido, chido, la zona. Me disparan por allí delante. Tienen que venir, eh. Chete placa y yo te cubro. Eh, hay gente cruzando allí. Vale, vale, bro, bro, bro. No no, no rentan, no nos rentan. Tenemos aquí arriba gente, bro. Ha batido uno, ha batido uno. No me da la kill. Bro, los de aquí. Te estoy escuchando toser. Escucha toser. Esto, Eliminado. Estoy escuchando toser a uno. Yo no veo nadie, tío. Yo tampoco lo veo. Vamos, no, manda a la kill. Yo del otro creo que no mando la kill. de antes, a... pero el, el compañero se habrá muerto. Pero tengo una placa, ¿tú cuántas lleves? ocho toma. ¡No! Aquí dentro. ¡Loco! Vale, bueno. No, voy avanzado. Mira, creo que va por el compa, eh. Tiene el helicóptero reventado. Eh. Eh, un tío ahí, bajado, ahí, arriba. Se ha bajado del helicóptero. Bro, bro, bro, esos no nos rentan, esos no nos rentan, esos no nos rentan. Hay otros allí arriba, otros dos. Se ha convertido en el más buscado. Vale, helicóptero. Son tres, son tres esa gente, eh. Eso es de ahí delante, tú. intentar rodear por aquí como podamos hay que jugarla muy bien esta, eh, porque somos no dudos contra ti, ¿eh? Yeah. eh va un, un camión a la tienda, eh si, sí, lo he visto, ha reanimado, no, no, ha reanimado no, no, no, pero es que no tenemos ángulo aquí, tío no, vale la pena disparar ese he visto un aquí está asomando ¿Dónde? Acaba de tirarse, acaba de tirarse para tu lado ha, ha, ha, ha saltado aquí abajo, ha saltado aquí abajo Ahí, mira, sube Abrete. Bueno No, aquí abajo hay gente, vamos, lo sabes tú, lo sé yo Se disparan arriba justo Sí Trazándomelo todo Yo venía por aquí, ¿eh? Por esta mira, zona, mira, ah, bro ¡Mira este! ¡Hostia! ¡El imagen es malísimo! ¡Le he matado desde la cadera, bro! Eh. ¡Qué cojones! Vale. Que le he matado con la guila desde la cadera así, Ha sido hasta reflejo, la verdad Yo No debería ni haberlo matado Hostia, un silencio mortal, mejor que un trofeo. Vale, hay, hay tres hippies ahí arriba Se están disparando ¿Lo veo? Sí, sí, lo sí, veo Le puedo matar, ¿eh? Subo, subo por aquí No, bro Yo no lo he intentado, la verdad Mira, vamos a cerrarle, vamos a cerrarle, corre Voy, voy, voy, voy. Cuidado, vale, cuidado. Nada, me dispara el otro. Uf, me he salvado por los pelos de. babuino. No tiene placas, eh. Ha batido otro. Y queda uno sí, que está que... apuntando con sniper, eh. Ahí arriba. Está ahí. Buena. Eh, veo otro, otro por allá arriba Vale, me vuelvo para atrás ¿Le subimos por detrás? Sí Ojo, eh cuidado con la zona eh Allí más gente Ya, ya ¿Lo veo allí subiendo? Por allí Sí, los veo, los veo Ojo, Apunta uno La zona, uno, ¿no? eh, la zona, bro, cuidado no, apunta los dos Y aquí abajo puede haber gente, ¿eh? Aquí abajo puede haber gente, bro Y aquí hay otro, ¿eh? Sí, lo veo Crackeado, abatido Rematado Me meto en la zona Fuah, estamos en una posición de mierda ¿Han, ¿Han matado y rematado uno de los sí, de arriba? Sí, sí, sí ¡Ojo! Espalda. A la izquierda A la izquierda sí, Lo sí, he visto, sí. está ahí quedado Está craqueado, eh. Lo veo en la cabeza. Qué buena. Me he Muchas placas, eh. Me quedan tres placas, bro. Sí, sí, sí, aquí me decanta. Vale, ahí ahí Qué bueno. Vale. Otro, otro ahí arriba ¿Dónde? Está casi craqueado ¿En esa piedra? Sí Nada, me disparan de abajo Abajo, eh, bro, cuidado jo. Ya, bro, pero es que tenemos ese otro ahí delante Ya somos tres equipos, seis. Me he hecho un poco para atrás, eh. Da, dos cada uno. Vale, veo uno. Está ahí. ¿Me matas? Casi craqueado. Me el de delante. Ah, qué buena, muerto. Qué buena, buenísima. Voy a pillarle placas a este. Vale, los de allí abajo les he dado Buah, aquí hay placas de sobra, eh Eh, los de allí abajo les he dado, eh Creo que quedamos nosotros dos y esos de allí, eh Pero tienen el nipper Abatido Eh, los otros dos están ahí okay, abajo, eh Uno ha craqueado, eh Y a mí también me han craqueado Otro abatido Queda solo uno, queda solo uno No lo veo me he echa placa, eh. a vale. qué bien nos vendría ahora un ataque aéreo o algo, tío. Les está reanimando ahora. ¿Dónde están? Están a la izquierda, a la izquierda. Vale. Craquea otro. Tío, ¿no hay un ataque aéreo aquí? Bro, no tengo balas, eh. ¡Qué buena! Nada ¡Let's puto go!